Respeto para el gueto y todo aquel que vive en la calle Porque allí el ambiente no es el de un reluciente valle Pues no soy el juez que los juzga, soy la razón que los comprende Ya que conozco la situación del entorno en que se desenvuelve ya que de las drogas, las pistolas, los sanguinarios Porque también he crecido, vivido y aún vivo en el barrio Yo he explorado sus escenarios Y también sé que acá hay gente que quiere progresar A pesar de este entorno precario Hablar de esto es necesario Yo sé que ver cuerpos tiroteados Hoy es considerado como un evento rutinario Y es que raíz el estallido emitido por esos metales He corrido, sufrido y asistido A muchos funerales Donde los rostros exhibidos en esas urnas con cristales Han sido los de leales amigos y queridos familiares De esta forma fue que la calle Me enseñó en mi adolescencia Las penosas consecuencias de ser partícipe de la violencia Pues sus esquinas son vitrinas Que me mostraron sucesos De cómo el asfalto puede ser decorado con tus sesos Luego de eso, te lloran, te velan Y todo ese proceso Pero nadie te recordará después de tu último rezo La calle me enseñó el el del peligro y sus sinónimos Si no hay que ser muy inteligente para descifrar sus códigos Cuida tus palabras, no mates, no robes No mire feo y aprenda a conducirse Si no quiere morirse, joven, Pero no solo basta con ser un tipo bueno También debes tener cuidado con los enamorados Y si los amigos de lo aqueno A ellos les indiferente que te ganes la vida honradamente Igual que rank y lo y ¡pum! Dispararte en la frente Esta realidad es ineludible De casa salimos, pero no sabemos si volveremos Porque la calle es impredecible Parece increíble, parece la rutina del venezolano en Rías pero mañana una bala puede enviarte al otro plano y es que yo también soy del barrio De los que aman la salsa, la y no creen en amistad de comisarios De esos que busca el pan a diario Y también ha llorado por familiares ultimados por sanguinarios Pero a pesar de todo este calvario No me desvié me enfoqué en convertirme en universitario Así fue como soy nutrió literario Pero también noté que esta realidad me no parecen libros y en diccionarios Y es que también soy del barrio uh, Yo también soy del barrio yo también soy del barrio, solo que reflejo realidades creando escenarios imaginarios. Yo soy de los que crecí jugando metraper y trompo trompa fusilar, perolito y pelotica goma. No jugando de S, bowling, tenis ni pool. Y soy de los que iba a Martinez a bailar, en a Siempre mantengo a distancia, por ello no soy muy tú. Y su cara de culo, que disgustaba chemis y pantalón azul. Mi odio nunca lo deposité en un arma con un pene full. Quizás por eso aún no estoy reposando en el cementerio del sur. Y es que gracias a mí vivencias aprendí que la calle es una escuela que crea corrompe conciencias nunca me drogué anduve haciendo trazas con sustancias mandé a, a beber y andar en matineas bailando salsa desplazado por callejones y pasillos con el cabello engelatinado y mi picote teñido de amarillo en esa época vi de los índices ganando gatillos y vi como balas a miradas le quitaban el brillo. No lo digo con rejos, hijo, porque qué emoción podría causar ver una madre llorar por la muerte de su hijo. A raíz de lo que vi aprendí que no soy intocable en eterno, así que preferí construir mi destino con letras y cuadernos. Y al salir de bachillerato entré en la universidad, luego me enamoré del acetato, de las rimas y el scratch. Las urnas para mí no eran cajas para descansar en paz, sino espejos donde podía ver llorando a mi mamá. Alejarme de la calle fue necesario para encontrarme a mí mismo y vivir ratos más gratos y menos sagrios. En casa escribiendo a diario y aunque no hable del barrio con mi rap, mi rap ha dirigido al barrio porque yo también soy del barrio mi uh, barrio yo también soy del barrio mi barrio el manicomio mi hijo si sí. literario no es solo es imaginación también es salsa y también es salsa y también es salsa y anís también es salsa y también es salsa, salsa? salsa? y ¿Cuál es tarea? La tarea de la escuela. La universidad No vas a la, ¿La universidad? No. ¿Cuál es ¿Ah? 27. ¡Ay, qué ¿Cuál tarea? va la